Hoy presentamos revisiones por parte del IMSS. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, licenciada en Contabilidad, licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Fiscal, Norma Valencia Vázquez. Así que no te vayas, porque estamos a punto de comenzar.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 De este programa de Rompiendo Paradigmas. Bueno, pues muchas gracias por estar conectados el día de hoy, 13 de julio de 2022. Y bien, bueno, pues en este programa, como bien lo comenta mi estimado Martín Rojas Tamayo, que lamentablemente el día de hoy va a llegar tarde, según nos comunicó. Y bueno, pues eh, hemos invitado a la contadora Norma Valencia, licenciada en Derecho y contadora también egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, pues... Los hemos invitado con este tema de las revisiones que regularmente hace por ahí el Instituto Mexicano de Seguro Social a nuestros amigos pues eh, contribuyentes. no Hola, ¿qué tal Norma? ¿Cómo estás? Muy buenas noches en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, hola, buenas noches. Sí, aquí estoy en la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. no Gracias a ti por, por compartir tu tiempo. Y bueno, pues, eh, la noche de hoy tenemos a mi estimado Efra. ¿Qué tal Efraín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Toño? Un gusto, buenas noches a todos nuestros queridos paradigmáticos que nos siguen a través de Facebook y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, ¿no? Una contadora Norma Valencia, bueno, pues y con este tema tan interesante, las revisiones del Seguro Social, las revisiones del IMSS, pues vaya que va a ser una, una sesión, una charla bastante, bastante interesante y sin duda, pues estaremos rompiendo paradigmas en esta ocasión también, ¿no? Así que pues, Adelante, un gustazo y muchísimas gracias, mi querida Norma, por acompañarnos en Rompiendo Paradigmas. Gracias, en verdad. Te, te comento, Norma, que Efra está en Afganistán. Ah, no, no estás en Afganistán, estás en. Ah, en... Ah, que es igual, para términos. Ya es se simple. parecen. <risas> se parecen, muy, muy similares, ¿no? Muy similares en <risas> terrenos, etc. Me encima, Norma. Bien, ¿cómo, ¿cómo inicia? ¿Por qué pueden ejecutar una revisión a alguna eh, persona? ¿no? En este caso, bueno, pues, tengo mi registro patronal, estoy normal en, en mis pagos, etc. Y de repente, cuando menos siento, bueno, pues, tengo una visita. ¿Cómo puede ser esta visita? ¿Qué me van a solicitar? Eh, ¿Qué facultades tiene la autoridad? Eh, ¿Cómo la sustentan? Y bueno, pues... Te doy la palabra, tú crees una conocedora y bueno, que también en su momento estás dentro de, de esta administración. Adelante. Así es. Bueno, de entrada, este, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí, como me dijeron, es rompiendo paradigmas, no vamos a venir a dar un curso sobre revisiones del IMSS, ¿verdad? Solamente es este, pues platicar por qué se puede generar un, un acto de fiscalización o, o una invitación, ¿no? O sea, hay diversas formas en por qué este, o la, en que el instituto puede llevar a cabo actos o revisiones. ¿no? De entrada, pues sabemos que el instituto necesita llegarse de recursos y una forma de llegarse de ellos, bueno, son las cuotas obrero, tanto patronales, este, obrero y patronales, y también este, los actos de fiscalización. Para ello, el IMSS es un organismo fiscal autónomo y pues igual que el SAT no se pueden emitir eh, invitaciones eh, se pueden emitir cartas bueno cartas de invitación y hasta un acto de fiscalización ya en forma que eso es lo digamos lo que más teme eh, el contribuyente o el patrón que en este caso el IPS no manejamos como patrón este pues qué, qué puede generar qué puede generar una revisión eh, sabemos que actualmente o de unos años para acá hay una comunicación estrecha entre el SAT, entre todas las autoridades, ¿no? Pero principalmente creo que el SAT es una de las fuentes eh, de información para el IMSS, ¿a través de qué? De los recibos de nómina o, o el timbrado de nómina. Ahí es donde este, se hace un amarre. De hecho, ya actualmente, o hace, hace muchos años, yo ya tengo bastante tiempo trabajando en el instituto, pero bueno, aquí vengo como norma, Valencia. ¿sí? Este, Hace muchos años pues emitíamos órdenes de visita, efectos de verificar, a ver qué encontrábamos ¿no? con la documentación que presentaba el patrón. Sin embargo, ahora sí ya hay una estrecha comunicación que nos permite identificar que haya una irregularidad fehaciente. Esto es que, que al momento de cruzar la información presentada por el patrón ante el SAT, se este, cruza con la información que presenta ante el IMSS, y ahí es donde empatamos y vemos si hay, si, si hay omisos. Eso mismo, eso mismo te iba a preguntar, Norma. Hoy en día con esta sofisticación del CFDI 4.0, ah, sí. con esta versión 3.3 y ahora 4.0 y este nodo 1.2 del, del recibo de nómina, ha hecho que las autoridades, tanto IMSS como SAT, tengan información de una manera inmediata. ¿Desde Aproximadamente, Norma, tienes eh, o conoces que esto ha ido mejorando, eh, por así decirlo, porque, bueno, creo que también dentro de lo malo, lo bueno, eh, nos ayuda a estar correcto en nuestras cuotas, ¿no? Pagar de manera correcta, ¿no? Y, eh, bueno, pues eficientar obviamente los recursos que tienen las administraciones públicas y en este caso también los órganos desconcentrados como lo es el IPS, en poder trabajar más rápido y de forma eficiente. Así ¿Desde cuándo más o menos tú ubicas que, que ya han venido con esta sofisticación de la información y con esto que acabas de decir, el SAT como piedra angular, ¿no? Dándole Así reportes hacia, hacia la parte del de Instituto Mexicano de Seguro Social, hacia Infonavit seguramente, hacia también eh, pues los órganos como los estados, donde el sobre sobrenómina, ¿no? De repente ya te llega una invitación te dice, oye, detectamos que allá en el IMSS tienes 22 empleados y no nos estás pagando, este, el impuesto sobre nómina o el impuesto sobre generaciones, dependiendo en el lugar donde estemos, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, o donde porque de repente cambian los nombres, ¿no? Y, y bueno, pues nos hemos percatado que nos menciona la autoridad que tienes trabajado estos 22. Y toda esta sofisticación a partir de la tecnología de la información, a partir de estas TICs, que se ha venido, pues manejando, eh, pues digamos, a unas velocidades impresionantes, lo que acaba de decir. No pensaríamos anteriormente que se podría tener información tan rápida, ¿no? O poderle sí. hacer eh, mención, a, a, en este caso, al patrón, oye, tengo estas diferencias, ¿no? Tengo estos recibos, tú tienes estos otros, y como que no me están checando, hay diferencias, hay una incapacidad que no me, que no me comentaste, que no la metiste, eh, hay eh, faltas tal vez que, que, que, que tú tienes y que yo no, eh, hay cuotas que estás pagando que nos parecen como algo extrañas por, por el por el este por a lo que te dedicas tu prima de riesgo por ejemplo no sí sí sí ajá. Cuando la presentaste y entonces ahí te va no ahí te va el escaloncito que subes en la prima qué nos podrías comentar vuelvo a los puntos el primer punto que yo diría es desde cuándo notaste esta sofisticación estos cambios tan rápidos de la tecnología y bueno pues que obviamente el SAT y el IMSS cruzaban información. Segundo, pues, bueno, ¿desde cuándo vienen con estas eh, formas tan rápidas de, de, de auditorías o de revisiones? Adelante, te doy la palabra. Sí, pues yo considero que fue desde que se dio la obligación de generar la factura electrónica. Desde 2014, que es donde hubo la modificación, es donde ya se inició con este, este intercambio de información. Bueno, el intercambio viene desde hace muchos años, ¿no? 2000 10, y luego en 2002 y luego hay varios intercambios o varios este convenios, ¿no? Sin embargo, desde que fue el cambio ya de la factura a la factura electrónica, al el CFDI al timbrado, es a, a partir de ahí fue donde se inició, creo que me parece que es 2014, que de donde ya tenemos ya ya se tiene una realidad, ¿no? Una realidad identificada con nombre y apellido, ¿no? A, ahorita sí ya se hace el amarre de trabajador por trabajador. Donde se observa, ah, bueno, tú dices que el trabajador cotizó, eh, tú le pagaste nómina por 12 meses. Sin embargo, ante el IMSS lo tiene registrado a partir de junio, ¿no? Son seis meses, ¿no? Pensando de junio a diciembre. Entonces, ahí es donde se hizo ya ese amarre. Entonces, yo creo que sí, más o menos 2014 para acá es donde ya pudimos identificar realmente una diferencia y una irregularidad por parte de los de los patrones 2014 hacia la hacia la Ajá. fecha así y, es y, ¿y cómo han iniciado en esta cuestión cuando encuentran diferencias? ¿qué es lo primero que va a hacer el IMSS? No? es muy importante Ajá. que lo sepan las personas que nos escuchan, no con intención de saltar eh, obviamente o de buscar eh, cómo no eh, vamos hacer ¿Cómo algo ¿Cómo evadir ¿no? exacto, evadir Ajá. O, Ajá. Algo... o eludir o sino lo que estamos haciendo es cómo podemos dar cuenta, la, a lo mejor que vamos a caer en un error, y bueno, cómo resarcir el error, ¿no? Y seguramente ahorita nos van a llegar preguntas, ¿no? Si bien Norma Valencia viene como Norma Valencia, bueno, pues al, al final ella tiene experiencia en esta área, sobre todo de auditoría, en el área del IMSS, ¿no? Que le, que le ha tocado ver ya en estos veintitantos. años. 21. años. sí. Entré así como de 13 años, más o menos. Ay, <ríe> bueno, así como Exacto. no. <ríe> no, pues me, me decía, ya estás a punto de, de, de ya venir porque sí. tengo ganas nada más. Ya. Sí, <ríe> ojalá. Ya aseguraba ya asegurado la quincena, ¿no? Exactamente. Esta, y encima, Norma, ¿cuándo, eh, bueno, cuáles son los, eh, digamos, que lo más recurrente que el patrón cae y por qué de repente le, pues, le lanza el, la mirada, ¿no? Pues de entrada, el, la, el cotizar con un salario menor al que realmente percibe el trabajador. ¿no? Yo creo que ese es el principal tema que se tiene, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces los propios trabajadores, porque me han hecho esa pregunta, ¿eh? De verdad me ha hecho, ¿y qué pasa si el trabajador me dice que no quiere seguro social? ¿No? Que no quiere que, se, que sea registrado. Pues sabemos que es un derecho irrenunciable. Entonces, ahí, este... Pues muchas veces dicen, no, pues es que no quiere, no, no, no, es que no quiera, es la obligación del patrón registrar al trabajador. Sin embargo, ok, lo registran, pero pensando el trabajador que, que va a tener un menoscabo en su en, sus, en su quincena o en su semana, no sé, en su pago, este dice, bueno, pues regístrame, pero con el salario menor, ¿no? Lo menor que se pueda. Eso es yo creo que es lo principal, que dan de alta. Sí los dan de alta, yo creo que ya hay ese esa cultura, de, de, por parte del patrón, antes sí, ¿no? Decían, no, pues no lo registro y me espero hasta que haya una denuncia o haya, no sé, ¿no? Es más, ni siquiera tenían ni idea de que podía generarse una denuncia por parte del trabajador, ¿verdad? Ahora, este ya lo que dicen, no, sí, sí lo registro, ¿por qué? Porque me voy a evitar este, en que en caso de que tenga un accidente, un riesgo o una enfermedad, eh, yo salga perjudicado como patrón. Sin embargo, sí lo registran, pero con un salario menor. Yo creo que eso es lo principal. Igual, la actividad que ahora también, este, pues todo se está buscando amarrar, ¿no? Con lo del REPSE, este, ya también ha habido muchas modificaciones por parte de las empresas eh, a su prima de riesgo o a su actividad real a la que desempeñan como, como empresas. Entonces, sobre todo esa parte, darlos de alta con un salario menor y la prima de riesgo. Y también los, los omisos, pero yo creo que la mayoría son los eh, salarios menores. Y, y yo quisiera hacerte la siguiente pregunta, Norma, ¿cómo, cómo detecta el INS, no que diste un trabajador con me, que me estás mintiendo? Es decir, que no le estás pagando los 300, que le estás pagando 500. ¿Cómo lo detecta? Pues con los FDI O sea, el... actualmente con el CFDI se hace el, el cruce de información y ahí se observa que le están pagando con un salario... Esa es una, una, una forma, porque a lo mejor puede ser que le estén pagando no por CFDI, sin embargo le depositan, ¿no? O sea, que ya no, es no menos porque también... Comento esto, comento esto, Norma, porque a pesar de que a lo mejor muchos de los que nos están viendo digan, ay, ¿qué, qué, ¿qué pregunta tan obvia? Fíjate que todavía hay gente que sigue timbrando con un, con un salario y le y le da de alta con otro en el IMSS, ¿no? Y dice sí, claro. el, el fiscalista, ya saben, ¿no? El de, de las estrategias... Sí no pasa nada, ¿no? No pasa nada y pues si sí pasa <risa> hay estrategias, ¿no? Que nos permiten, por ejemplo, dar cuestiones de previsión social que son completamente exentas y que no forman parte del salario base de cotización. Apenas eh, estuve dando un curso de, de deducciones y hablaba sobre este tipo de estrategias que, que le pueden servir muy bien al trabajador porque le das más, le quitas menos, tal vez al IBS, le pagas lo que le tienes que pagar porque es conforme a ley y haces un esquema de mejora, ojo, la intención de esta eh, cuestión de previsión social, pues es obviamente mejorar la calidad de vida del trabajador, y por ello... Claro, es el deber. Ajá. No me hago un ladito, ¿no? Este, esto que no integre, es esto que no integre, pero lo que se da por debajo del agua, pues nos queda bien claro, Norma, que pues no, a ver, ¿qué otra, qué otra forma tienen de, de revisar aparte del CFDI? Eh, ah, ya? pues también... La, la denuncia del trabajador también es una fuente importante de información porque eh, muchas veces pues no, no no se timbra un CFDI, ¿no? Sin embargo, al trabajador le pagan eh, hasta por un depósito, porque muchas veces se da eso que me, semana a semana le están haciendo un depósito y hasta le ponen nómina, ¿no? Así, así concepto, nómina. Pues ya, ¿no? Con eso, que a lo mejor el trabajador tiene el gafete, tiene o sea, donde se observa que hay una subordinación hacia el patrón, entonces, la denuncia del trabajador también es, es fuente importante para poder emitir un acto de, de fiscalización, o una invitación, ¿no? O sea, de entrada puede ser una invitación, por las buenas, ¿no? Ya, si en caso de no atenderse, pues bueno, ya hay otros procedimientos. ¿Qué, qué tanto, y aquí mi estimado Efra, Norma, ¿no? Norma, Norma que está en el área de auditoría, y ahí te voy, y mi estimado Efra, que está del el otro lado de la, de la defensa, ¿qué tanto... ¿Qué tanto es? Porque también hemos, hemos caído en esta eh, cuestión de para todo te invito, ¿no? este Te invito, y el SAT, tengo estas diferencias, te invito, ¿no? Y entonces ahí va la gente también a meter escritos y diciendo, no, no es cierto. Hay otros que sí dicen, tengo un pecado, me confieso, tengo un pecado, aquí está claro. lo que tengo que pagar, mis diferencias, aquí está una, una complementaria y listo, ¿no? Hay otros que dicen yo no tengo pecado, pero mi pregunta, contador, ¿le respondo o no le respondo a la autoridad? ¿No? Y dice Norma, llega la invitación, a lo mejor tiene otro recurso, no hablemos del otro. Sin embargo, aquí, Éfana, me gustaría que nos ayudaras a, a ubicar, y Norma, bueno, desde la otra cancha, ¿no? Claro. ¿Qué, qué tanto... Eh, es eh, bueno, digamos, sano realmente estas invitaciones o igual si estoy de manera correcta la dejo correr, no tengo ningún problema hasta que vengas con un acto verdaderamente de molestia y ahora sí me digas te fundamento, te motivo los por qué vengo y necesito ahora esta información. ¿Qué opinan aquí? Y para esto doy, doy, doy la palabra a, a mi estimado Efra y se la regreso a Norma Va. Ok, ok, mi señor Otoño. Bueno, pues antes de, de responder ahí a tu pregunta con esta cuestión de las invitaciones, fíjate que, que señalabas algo bien interesante eh, a partir de, de la observación de norma sobre este tema de los FDIs y, y, y un tema que me ha tocado observar eh, ya en análisis que nos piden de diagnósticos, etcétera, eh, que tocamos la materia de seguridad social, este, muchas veces también la creencia es el concepto que aparece en el CFDI y que por ese concepto ya no forme parte del salario base de cotización. Pero nos olvidamos de algo que Norma siempre seguramente tiene presente cada momento, que son los criterios normativos, los criterios internos del Seguro Social. Y hay un criterio, que si no me equivoco, es del 2015-2014, que señala que todo aquel pago Bajo apariencia de previsión social en el nombre, pero que se le pague en efectivo al trabajador o a través de transferencias. Es decir, que hay una libertad de disposición eh, para el Seguro Social lo considera como parte del salario base de cotización. Y a lo mejor también ahí se están observando algunas diferencias. Entonces es importante también revisar este punto como lo lo lo comenta Norma. Porque antes lo que nosotros hacíamos era eh, lo que se conocía como pruebas globales que después con el CFDI se dejaron de hacer. Pero eh, este mecanismo interno era establecer una prueba global anual sumando las variables del ejercicio pasado, las fijas de este ejercicio, las variables, eliminábamos las variables porque no se consideraban para, el 2000, para este año y las dejábamos para, para las del sexto bimestre. Había, había un, una interesante conciliación que se hacía para poder determinar qué tan alejado estábamos de lo que timbrábamos o de lo que en su caso pagábamos para efectos del impuesto sobre la renta versus lo que se pagaba en cuotas de seguro social. Y esa prueba global se dejó de hacer a partir de, de lo que entró el CFDI. Como que se dijo, bueno, ya no es necesaria la prueba global, pero yo creo que normas de las primeras pruebas que realiza para ver qué tan alejado está el patrón en materia de cuotas, ¿no? Digo, ya ahí lo, lo comentará mi querida norma en ese sentido. Y, y bueno, pues es importante no dejar pasar esa esa prueba global y también no dejar pasar esta cuestión de los capitales constitutivos, ¿no? De que, como patrón, si yo no inscribo a mis trabajadores, pues entonces cualquier riesgo de trabajo, por un lado me vuelvo responsable conforme a la ley federal del trabajo, pero por el otro lado pudiera tener la contingencia de un capital constitutivo que no es nada barato en materia de seguros sociales, creo que de los más costosos que pueden haber, ¿no? No sé qué opinas respecto a estos dos puntos, mi estimada Norma, y ya luego regreso con sí. la respuesta de, sí. de, de mi querido Toño, ¿no? Completamente de acuerdo. Definitivamente todo se inicia con una prueba global, a efectos de, de determinar diferencias de, valga, de forma global, ¿no? Sin embargo, como te decía también, actualmente ya hay un cruce de persona por persona. Entonces eso da ma, mucho mayor certeza este, al instituto para poder decirte, Mira, yo ya te invitando lo que sea, ¿no? Invitando o pidiéndote, este, te estoy diciendo que yo ya tengo una diferencia. Ya hay un foco rojo aquí. Nombre y apellido, tú le pagaste tanto. Entonces, si sí, la prueba global nos sirve para ver de forma eh, general cómo está la empresa, sin embargo, este, pues ya actualmente es trabajador por trabajador. O sea, y se hace una prueba rapidísima en donde se le da a conocer al, al, contribu al contribuyente o al patrón. ¿No? Y esto que mencionabas del capital constitutivo, de verdad sí ha llegado a, yo creo que sí hay empresas que han tenido que cerrar derivado de eso, ¿no? Yo siempre les digo así de, a lo mejor a tono de, no sé, o como para decirlo de forma más coloquial, eh, el seguro social es un seguro, o sea, que es obligatorio tenerlo, sin embargo, este, te protege, no quisiéramos usarlo, yo creo que nadie quiere usar el seguro, nadie quiere decir ay, no, es que yo me quiero ir a internar, no, sin embargo, te protege, como patrón te protege y tienes que verlo de esa forma. Es como el seguro del auto. No lo, lo tenemos para protegernos, pero no lo queremos usar. Entonces ahí es, es muy importante. Yo creo que sí ha cambiado, ¿eh? sí, ha, sí ha cambiado mucho la mentalidad de los patrones. Actualmente, este, pues ya han visto en otras, con otras empresas que lo caro que puede resultar. Entonces es carísimo. O sea, si ven los costos de de los servicios una cita médica está arriba de 800 pesos. así no algo simple lo que antes no antes bueno pues esperábamos a ver que no nos pase nada y que no nos caiga el seguro y nada y actualmente creo que sí ya ha habido esa ese cambio de chip por parte de los de los contribuyentes y que si me lo permites Norma creo que acabas de dar un tema primordial medular que es esto que acabas de señalar el seguro social no lo tendríamos que ver como un ente fiscalizador nada más o con esa faceta ¿no? de fiscalizador y de recaudador como el servicio de administración tributaria. Bien lo acabas de señalar, es un, es un seguro que como patrón estoy contratando, nada más que lo tengo que pagar cada mes la Obligate. prima denominada cuota de seguro social, pero estoy protegiéndome yo como patrón. Frente a las posibles contingencias que pueden de, sucederles a mis trabajadores y también están protegidos ellos, ¿no? Es decir, esta protección conjunta por la prima de seguros que estamos pagando, tanto patrones como trabajadores cuando les corresponde, ¿no? Y la participación del Estado. Entonces, cuando empezamos a cambiar la visión de que el IMSS es una institución aseguradora, que, que nos protege de estas contingencias. decimos, no, pues yo estoy pagando un seguro para que mis trabajadores estén protegidos. Ahora, ¿qué voy a asegurar? Voy a asegurarles su salud, que puedan tener la atención médica sí. y voy a asegurarles el salario base de cotización para efectos de que puedan tener esto que la ley del seguro social denomina como el... el, el, este, el la subsistencia. La pensión. La, la subsistencia, exactamente. La pensión que en su caso pudiese uh -huh. llevar. Entonces, son ya mecanismos que, que comienza uno a reflexionar y dice, bueno, pues no está tan mal contratar un seguro que me obliga a la ley o contratar un seguro privado y un seguro privado, pues tal vez me pueda costar más caro, ¿no? Y sobre todo ya claro. cuando se presentan las contingencias. Ahora... Regresando al tema que compartía eh, mi querido Otoño sobre las invitaciones, pues yo diría como todas, cuando te llega una invitación, es como si yo me hubiera ido a realizar un examen clínico y me dijesen, mira... ¿Tus estándares están sumamente elevados o están por debajo de la media? Es como una llamada de atención y lo primero que tendría que hacer es un autodiagnóstico, ¿no? Es decir, ah. primero me tengo que analizar si, si efectivamente la glucosa y si los triglicéridos, y si, etcétera. Y de este lado, ¿no? En la parte del seguro social yo diría, bueno, pues sí si estaremos en la prima correcta, no estaremos en algún error, este, porque ahí creo que hay un paradigma. En, en ese tema, sobre todo de la clasificación de empresas, porque creemos que nada más porque me di de alta con una actividad, ya voy a permanecer toda la vida y se me olvida que la compra de activos me puede hacer cambiar de actividad. Algo tan sencillo, por ejemplo, una empresa que se dedica a comprar y a vender vestidos. Y dice, oye, yo compro y vendo vestidos, perfecto. Eh, eh, insertamos en una clase, ¿no? Y al tiempo, la compra de un transporte para mover tus, este, tu inventario, pues eso modifica la clasificación. No es que cambies de giro, de dejar de comprar vestidos, no. Es que la incorporación de activos modifica la posibilidad de riesgos que puedan acontecer. Y ese punto de eh, que la compra de activos me modifique mi clase, a veces se nos olvida. Y luego a través de una invitación así del Seguro Social, oye, ya me di cuenta que compraste una camioneta. Ya me di cuenta que tienes una maquinaria y por lo tanto los trabajadores están más expuestos a riesgos. No me has avisado. No me has comentado, ¿no? ¿Qué dices así ante es, ello, Norma? Así es, así es. Y sí, o sea, efectivamente, yo creo que, bueno, actualmente sí la, los contadores o los abogados, quien maneja esta parte, este, sí tiene ya más, bueno, yo me he dado cuenta que ya hay más esa conciencia de decir, bueno, ya estoy incrementando y estoy incrementando mi activo, estoy aumentando mi riesgo por parte de mis trabajadores. Entonces voy y lo presento. Sin embargo, sí eh, se generan estas invitaciones. Y bueno, como dices, es un diagnóstico, es una invitación. Tú sabes si la aceptas o no. Sin embargo, ¿por qué viene? Porque ya hay un antecedente, ya, o hubo un riesgo de trabajo, o hubo algo que dice, bueno... ¿cómo es posible que se me haya accidentado un trabajador manejando cuando tu empresa dice que no tienes transporte? Entonces, de ahí se generan estas invitaciones. Como dices, todo todo ya está amarrado, ya todo está electrónico, esa invitación. Aquí la ventaja, o lo que yo les digo, porque me dicen, ¿cómo ves, lo acepto o no lo acepto? Pues yo, yo les diría, sí, ¿por qué? Porque ya hay un... Ya hay un previo, ya hay una información no se emiten invitaciones si se, si se tiene o no este, el, el cambio de la prima o lo que decíamos, ¿no? de los trabajadores, actualmente ya hay un fundamento o ya hay una información previa entonces, pues la ventaja, ¿cuál es? pues que ya, que no vas a, a ser merecedor de una, de una multa porque se considera que es algo eh, que vienes de forma voluntaria, ¿no? sin embargo ya hay una invitación previa entonces, sí, sí, sí definitivamente, pues yo les diría, sí, eh, se pueden autodiagnosticar y para ello también el seguro tiene varias formas, ¿no? No necesariamente a través de la invitación, también está la, la corrección, ¿no? Hay, hay también la, esa famosa corrección patronal que viene en el reglamento, este, bueno, es muy largo el nombre, ¿no? El reglamento de afiliación, clasificación de empresa, bla, bla, bla este, en donde también te dice... Tú puedes solito, si ya, yo ya detecté que sí, efectivamente estoy, eh, estoy fallando en esto. Antes de que me requieran, pues mejor voy yo, yo les digo, ¿sabes qué? Este, de forma espontánea. Mira, yo tengo esto, este, quiero corregirme. Y, y también la ventaja de esto es que no hay una, no hay una multa de por medio, porque pues es, un, es algo espontáneo y te da la facilidad, las ventajas que, que es el dictamen, ¿no? Que es... No será sujeto de una eh, visita domiciliaria, salvo denuncia de trabajador. Ahí sí, ahí sí este no hay manera, ¿no? Pero ah, vamos, a, es, a, vamos aquí, si me lo permites, Norma, si me lo permiten, Efraín, a los comentarios de las redes sociales, como siempre, nuestros amigos que nos ven muy, muy importantes por aquí. Rosario García, no sé, buenas noches, siempre nos está viendo. Eh, mi estimado Juventino Berrones, también nos manda saludos. Eh, dice que a, a dónde está el licenciado Pepe Soto, nosotros también eh, también nos preguntamos lo mismo no sé, <risa> el día de hoy le haya tocado, ¿no? Este, sin embargo, bueno, pues no, no ha llegado eh, mi Elisa, <risa> bueno le, le manda saludos a la maestra ah mi amiga sí, sí. hola, licenciado Efraín, Elisa eh, bueno, dice, la maestra Norma es maravillosa Ay, muchas gracias, gracias, lo mismo pienso de ella <risa> Por aquí Luis Eduardo Torres Gutiérrez nos dice, amigo Pumas del IMSS, soy tu fan. Es ah, el... yo también, soy su amigo. Él es el él es presidente del Colegio de Contadores de Culiacán. Ok, perfecto. Ajá. Bueno, pues un Saludos. saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Rodríguez Javier por aquí dice, lo que he detectado es para aquellas empresas con, que contratan personas mayores de edad y otra porque tienen muchas personas con el salario mínimo. Eso nos dice eh, Rodríguez Javier, por ejemplo, ¿no? De lo que está Así al menos. Es. Enrique Galván también nos manda un saludo, como siempre, que nos está viendo desde la bella Morelia. Eh, Juan José Morales Álvarez, felicidades. Maestra Norma Valencia Vázquez. Eh. Ay, gracias, amigo. Por aquí Esteban Elizalde también nos manda saludos. Juan Javier Aguilar Piña, qué inteligente, qué inteligente es la licenciada, nos menciona. Ay, gracias. Eh, puras flores, puras flores. ¿no? ¿Verdad? Ya ni yo me la creo. <risa> no, no, es, son bien merecidas. Gilberto día dice, buenas noches a todos. Yo conozco en personas muy acomodadas que tienen personas de limpieza y jefes que son ogros, que aparte de explotarlos y pagarles un bajo sueldo, no tienen el seguro social y ya tienen años trabajando y solo por su gana no les dan eh, el regular así, eh, bueno, no lo regulan así. Espero que se den una vuelta a Mazarín eh, 29 de los Polanco, por ejemplo, aquí nos manda la dirección, ¿no? Nadie está por encima de la soberanía. Bueno, Gilberto, no sé eh, si ahí pudieras mencionar, ¿no? En el caso de aquellas personas que, que se dedican a cuestiones del hogar, entiendo que no es asegurar eh, el patrón no la tiene que asegurar, sino más bien, pues ellos están en otros segmento. No sé, Norma, si quisieras ahí acotar o hacer un comentario. Sí, sí, de hecho no hay obligación, sin embargo, este, pues ahí es por parte del patrón el hecho de quererlo registrar. Sí, no hay obligación para personas del hogar. No, son, no, no se consideran como sujetos obligados como los trabajadores. Sí, exacto, hay, hay una gran diferencia. Digo, qué bueno quien, quien, quien valora el trabajo también de su personal y lo hace, ¿no? Porque muchas de las veces lo necesitan, y bueno, pues también esto de las vacaciones y, y, y todas las prestaciones que de ley conforme a la ley federal de trabajo, digo qué padre, sin embargo, en esto del IMSS, pues ya lo menciona Norma, y bueno, creo que aquí no, no, no, no hay discusión, ¿no? No Está obligado como tal la persona, ¿no? A, a, a realizarlo. Por aquí Teodoro Guerrero Torres, buenas noches, saludos de León, Guanajuato, nos manda eh, saludos, Luis Eduardo, saludos desde Culiacán, Sinaloa, no te, no te equivocas por aquí Luis Eduardo nos manda saludos, eh, presidente del de colegio de... El colegio de contadores públicos de, de, de Culiacán. Culiacán, por allá. Gilberto uh -huh. Elguera dice, el correcto invitar a la gente que denuncia a los patrones, porque esto de no tener un recibo de nómina y no tener en algún momento un crédito que un empleado quisiera sacar eh, créditos o tener un estado crediticio, no hay manera... Y más en estos tiempos de cambios muy drásticos en nuestra economía. Felicidades por estos temas muy interesantes, ya que su servidor trabaja para una empresa que timbra más de 13 mil timbrados y solo de un cliente a la semana, por ejemplo. ¡Guau! ¿no? ¡Wow! ¿Qué, qué nivel de, de trabajo tienes, me encima, Gilberto Elguea. Este, no, bueno, sí quisiera sí, estar en tus zapatos, pero no cuando se tiene que timbrar y revisar toda la nómina, porque va a ser todo un show, ¿no? Todo un show, seguramente. Y por aquí Elisa Bueno dice, saludos, desde Puebla, somos fans de la maestra Norma ah, Valencia. Gracias. Es ah, Mi estimado Rodolfo Jerónimo dice, saludos, maestra Norma, excelente, como siempre, tienes muchos fans, creo que hoy lo, lo, lo, nos, Ay, sí. levantó el nos levantó el rating. Nos sí, el muchas gracias. Sin lugar a dudas, no, nos levantaste hoy el, el rating, ¿eh? Mike, la Medina dice, chiquita, muy orgullosa, eh, ah, muy orgullosa, admiración y sí, respeto, ¿no? Muchas Entonces, gracias. Me, me imagino que lo conoces de tu sí, sí, sí. amigo, ¿no? Así es. Por aquí Mac Romero nos dice, hola, buenas noches. Yo cada tres meses voy haciendo pruebas de las nóminas con los pagos del IMSS. tomo en cuenta el 1% sobre guarderías. ¿Listo? Uh -huh. Listo, pero también hay que tomar en cuenta que hay pagos de servicios de diferentes proveedores y cuando llega alguien, eh, alguna revisión del IMSS, ¿Quiero integrarlos como salario base de cotización? Aquí como que medio me revolví en la, en la, en la pregunta. Sí, adelante. Sí, sí, no, pago de proveedores, pues no, yo creo que aquí son trabajadores, no, son los que están registrados, la nómina contra el 1%, pues sí es lo que nos, ahí hay efectos de empatar el pago de, de nómina, precisamente. Sí, no, no, no, lo de los proveedores, pues ahí. Yo este, creo que se le fue la letra, quiso decir empleados ah, de proveedores. Yo ah, César sí. Martínez Navedo, que también siempre nos ve y que bueno, pues es parte de esta familia Census. Dice, saludos a la maestra y los paradigmáticos de hoy, saludos desde Culichitón, ¿no? Desde Culiacán. Culiacán también. Nos manda 50 estrellas, mi estimado César, muchas gracias por tus estrellas y por tu aportación a Census Coins. Muchas gracias. Gus Gómez nos manda muchas gracias. Muy interesante el tema. Y bueno, aquí Almazán Mentor Empresarial, que siempre nos ve, que ha estado y que es parte de Familia Census, nos dice, hola, buenas noches, derivado de los cambios de la ley laboral, específicamente hablando de la subcontratación, ¿el instituto tiene planeado alguna campaña de revisión sobre el tema? Eso sería interesante, Norma. Eh, pues, pues yo creo que sí, no todavía no. De, eh, sabemos que no es así inmediato, las revisiones no son de este ejercicio, ¿no? Normalmente tenemos como facultad cinco años hacia atrás, sin embargo, este, yo creo que sí, que aquí básicamente el que va a realizar las revisiones es la Secretaría del Trabajo, ahí no hay que sí. no hay que este, entrar en este tema. Sin embargo, este pues también se va, se va a identificar esto, sobre todo en la prima de riesgo. Ahí, aquí ahorita, ahorita va a estar muy amarrado porque con la información que envíen, de ahí es donde, todo, de forma cuatrimestral, ahí es donde va a tener insumo el instituto para poder emitir. Pero no se vale aquí mentor empresarial con esas preguntas a Norma, porque eh, pues Norma tiene... No, no puede hablar, no puede hablar ajá, no, ajá. ¿no? al respecto, mi estimado es. mentor empresarial, no puede hablar mucho al respecto. este o, Obviamente hoy viene como Norma Valencia. Como soy Norma Valencia. Enrique Galván dice, maestra, ¿qué consejo nos puede dar para aquellos representantes legales y socios que ejecutan labores mucho, mucho más horas que la jornada real? Y la autoridad no está de acuerdo que se paguen cuotas al INSS por esos sueldos. Pues de hecho, el único que no es sujeto de aseguramiento es el, el bueno, no tanto el representante, el, el administrador único o gerente general, porque ellos son los que no, no, no se supone que no tienen una subordinación, no hay nadie arriba de ellos, ¿no? Sin embargo, los socios, pues sí son sujetos de aseguramiento y pues el hecho de que es Conforme a lo que les paguen, ahí sí, no sé si las horas, lo demás, sino realmente lo que ellos perciban es sobre lo que se tiene que pagar. Y pues sobre el límite, pues son 25 UMAS, ¿no? Sabemos que son 25 UMAS, eso es lo máximo que se puede pagar al instituto como sal, salario base de cotización diaria. Perfecto. Aquí contador Fidel Lozano nos manda saludos desde San Felipe, Baja California. Excelente tema, excelente inventada y saludos a todos. Pues bueno, aquí los saludos de las redes sociales, Norma. Quisiera yo presentarte algo, yo sé que eh, me voy a salir, pues, y Efra me va a salir a lo mejor tantito del tema, y es, eh, el otro me decían, oye, ¿qué deja más ser un empresario informal o formal? Y yo les decía, bueno, pues si lo ves desde la óptica de qué deja más para el, la persona, pues en la informalidad, sin lugar a dudas, en la formalidad, bueno, vas a pagar impuestos sobre la renta, hay un impuesto al valor agregado en tus productos seguramente, no dependiendo de lo que hagas. Eh, hay un IEPS, a lo mejor, hay un impuesto sobre nómina si tienes trabajadores, hay un pago de cuotas sobre patronales, ¿no? En este caso, para el Instituto Mexicano de Seguro Social. Eh, pues hay una serie de pagos que tendrás que hacer, como, eh, obviamente, lo que marca la Ley Federal del Trabajo: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y bla, bla, bla. Y en este deber ser, misma norma, en este, yo le llamo a veces, y mis amigos se, se, se, se me digo molestan cuando digo. En este romanticismo legal, en esta, en esta forma en la cual así deberían de ser las cosas, y se entiende que así deberían de ser. Sin embargo, bueno, pues muchas de las veces dista en lo que debería de ser a lo que es, ¿no? Ahora bien, eh, ¿no le ha faltado también un impulso en esa cuestión al Instituto para, eh, en su momento, a lo mejor el RIF fue una intención de hacerlo, ¿no? Con esta eh, forma en la cual, pues, había un porcentaje de descuento de las cuotas obrero. Sin embargo, estos, estos emprendedores, bueno, pues, se ven, se ven este, sin lugar a dudas, pues, eh, con problemas para solventar todo este tipo de gastos, ¿no? Ahorita se vuelve a integrar mi estimada norma, espero que me hayas eh, escuchado, si no, lo volvemos a repetir, no te preocupes. Pero bueno, ante ello... Eh, estos emprendedores, estas personas que apenas van para arriba, que quieren subir el escalón y de repente Miefra, en lo que regresa Norma, pues se ven, se ven apabullados por todas esas cargas. Ya deja tú también las administrativas que tienes. Perdón, que... ya regresé. ¿Cómo? Ah, bueno, ya regresaste, mi estimada Norma. Entonces, perdón, perdón. No te preocupes, no te preocupes, se entiende este, que, que en algún momento nos podamos desconectar. Pero le decía yo a mi estimado Efra, y bueno, pues todas estas cargas que tiene el emprendedor, que tiene la persona, de pagar lo que acabo de decir, ICR, IVA, Impuesto sobre Nómina, IMSS, este, inclusive cargas administrativas como sacar un permiso, ya sea de apertura o ya sea una licencia de funcionamiento, dependiendo del estado o de los lugares, permiso de protección civil no este y, y bueno una serie de documentos que también tiene que tener a la mano como contratos de arrendamiento porque se los va a pedir seguramente en la licencia de funcionamiento o de apertura sea su caso entre otros que podría ser cofepris no en el caso de farmacias por ejemplo y aún sin fin de de cosas administrativas que el empresario el emprendedor pues, tiene que vivir ahora bien Norma, ¿no le ha faltado también? En el gobierno de Enrique Peña Nieto se trató del 50% en estos cuates del RIF, que era como un impulso para que entrara, para que se formalizaran y pues de ahí empezamos, ¿no? Hoy en día no hay nada eh, que yo vaya empezando, que yo vaya iniciando y me diga el, el instituto, ¿te entiendo? Ven, ven, ven con nosotros, eh, este, como lo acabas de decir, es un seguro tanto para los trabajadores como para usted, pero, ¿cómo competir ante esta situación? Yo no soy un Walmart, por poner un ejemplo, yo no soy una cadena tan grande y pues apenas tengo dos empleados, voy empezando y pues va saliendo este chivo dicen por ahí, ¿no? Entonces, Norma, ¿no le ha faltado también al instituto el voltear a ver este tipo de, de, de cuestiones de, de, de informalidad hacia la formalidad? Eh, pues... Yo creo que no, ¿sabes por qué? <ríe> porque definitivamente venimos de una, sobre todo ahorita, ahorita yo creo que menos, menos porque venimos de una pandemia o de un gasto tan fuerte que no se tenía programado. Entonces, al contrario, lo que se necesita ahorita es tener eh, pues esos, esos eh, ingresos por parte del, exactamente, por parte del, del trabajador, del patrón, para efectos de poder, eh, cubrir un poco de todo ese gasto que se tuvo, porque sí fue un gasto fuertísimo, ¿no? Y sigue siendo, tanto que ahorita ya estamos en otra quinta ola que le llaman, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es triste, este pero bueno, pues al ser, al ser empresario, pues sabes a lo que estás obligado, ¿no? Entonces, no, no, no creo... Déjate, y te digo que no, Norma, muchos muchos no saben, yo cuando les empiezo a hablar... ¿no? Ah, bueno, sí. Todo esto después me dice, no, contador, no, pues sabes qué, ya casi te cierran la puerta ahí... Este, Ajá. Entrada, ¿no? ¿Sabes qué? No, saque por allá. Usted usted es el diablo, ¿no? Usted es el diablo. Ajá. Yo estaba pensando en un changarrito apenas empezar, ¿no? Y, y ya los maté cuando les dije todo esto. Impuesto sobre la red. Sí. IVA, por ciento sobre nómina, IMSS. Este, vacaciones, aguinal, prima vacacional, este, permisos y licencia de funcionamiento. Perfecto. Ay, no. Este. Esta yo me abrumé. Ya, ya los maté. No, no, no, cada vez que me dicen, pues yo le voy haciendo la lista de cuánto le voy a cobrar, ¿no? Es esto, es esto, es esto por, por trámite, digo, yo como de eso, ¿no? Pero claro. Yo estoy haciendo mi lista. Pero, eh, tienes toda la razón, y lo entiendo desde la postura del IMSS, ¿no? A ver, Venimos de una, de una pandemia, se gastaron recursos inimaginables por la misma pandemia, perdimos, perdimos muchas, tuvieron, tuvieron muchas bajas porque fueron el epicentro, fueron el lugar donde pues, llegaba todo, todo el enfermo y adiós, ¿no? Así es, así es. como como, como, sí. médicos, como doctores, como médicos, tengo un buen amigo que, que, que está en la clínica aquí cerca, muy cerca en Ecatepec que él está en medicina familiar y por poco y pelas, ¿no? Ya quedó, sí. este, ya le dieron incapacidad permanente por el daño que, que sufrió después de tener el virus, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues estuvo este, al pie del cañón, como muchos doctores, como muchos médicos en, en, en México, tienes toda la razón, se necesitan recursos, sin embargo hay otra parte en la cual la economía está estacionada, está en un nivel en el, en el que el informal empieza a crecer por lo mismo, y en esta informalidad, pues cruzarlos a la formalidad y de decir, oye, vente para acá, te conviene. Es un poco complejo, ¿no? Y ya para esto tenemos a mi estimado licenciado Pepe Soto en su nueva superoficina allá en, en Hawái, ¿no? <risa> Estoy feliz. Sí, no se ve. ¿Quéita? ¡Qué gustosa! Hola. Si no, si Ay, la... Maestra, un gusto, el gusto es mío. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma se busca otra montaña. ¿Qué onda? ¿Qué Exactamente. Tuve que hacer, tuve que hacer fila. Sí, pues muchas. ¿Cuántas semanas? O cuántos meses? ¿Cuántos años? Ay, no, Ay, bueno, yo, no. no, no, Déjenme, Ay. yo les digo que yo ya les ya le comentaba al inicio a Toño que yo desde wow. Bueno, soy joven, ¿no? Pero apenas hace como 20 años yo lo sigo a usted, maestro. Entonces, este, al contrario, gracias por la invitación. Yo siempre he estado ahí, desde que tenía su blog. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Siempre con el patasúa, Ese, esa es lo. Oiga, es, acabo de dar un curso precisamente del de SUA. Tengo como unos 20 minutos que terminé. Ah, ok. okay. Son, son aspectos prácticos, son aspectos que desde ese momento de ayuda a la gente a tratar de realizar las cosas bien, porque las revisiones nos dan miedo, no a la gente le da miedo el, el seguro social, sí. pero son aspectos que hay que llevar a cabo y muy contentos, muy contentos de seguir capacitando a la gente desde estos desde estos puntos prácticos, porque desde ahí les enseñamos a prevenir sobre todo. Yo creo que esa es la mejor vacuna, prevención. Exactamente, ¿no? la prevención. Exacto. Eso y el manejo del control interno en las empresas es eh, necesario para que no caer en estas eh, desviaciones que pueden generar que, que se lleve a cabo una revisión, ¿no? Y entonces, ahorita, como ya habíamos mencionado, primero es que ya estuvimos hablando así como de la parte eh, te invito, acude, ¿no? O te tengo estas diferencias, mira, te invito a que te corrijas. Pero ya la parte del algo coactivo, un artículo, bueno, una orden de visita domiciliaria con fundamento del artículo 46 del Código Fiscal, pues ya es la auditoría madre, ¿no? La auditoría reina donde entramos con todas las, bueno, o entra en instituto con todas las facultades eh, posibles, habidas y por haber. Entonces hay que evitar sí. todo eso. Hablando, hablando de las revisiones, Normita. Eh, ¿Qué especial se vuelve a veces en el seguro social? Porque empiezan a generar esas invitaciones. Y lo que les envían como si fueran tortillas de harina. ¿no? Acá en el norte nos gusta mucho la, hacer burritos con tortillas de harina. Y luego agarra, agarras cualquier guisado, el primero que te encuentres, te haces un burrito montado. Y hace cuenta que según social con sus invitaciones, la gente se asusta, la gente se asusta. Y hubo muchas, hace como cinco o seis años, que eh, empezaron con estas invitaciones masivas. Yo no sé quién se le pegó eso. Últimamente empieza con Raquel y termina con buen rostro. Pero invitaban a la gente a regularizarse de manera espontánea. Últimamente están agarrando la, la actividad del patrón, diciéndole que están mal ubicados, que revisen si efectivamente están haciendo actividades de capacitación, porque de, ¿cómo es que me regalas una taza que se rompe? Y si tú, tú lo que haces es dar clases, o sea, como que no hay relación entre una actividad y la otra, ¿no? Entonces el Seguro Social envía estas invitaciones en donde la, el patrón se asusta. Y fíjate cómo el mismo Seguro Social ha ido corrigiendo, porque los primeros oficios estaban mal elaborados, mal redactados. Yo no sé quién se los redactó, a mí no me dijeron, porque yo desde un principio, mira, quítale aquí, ponle acá para efectivamente que el patrón se acerque. Pero hay un parrafito que decía, si haces caso, si no haces caso, no pasa nada. Entonces, oye, tú mismo me estás dando las, las armas para no contestarte. ¿Qué podemos hacer ante, estas, ante estos oficios así que parece que están hechos con... No, ya actualmente no, Maestro. Ya la verdad es que creo que ha habido una... ¿Ha mejorada... mejorado? Sí, claro, claro, claro. La verdad es que eh, ha habido una profesionalización. De mm. verdad, antes, eh, sí, pues a lo mejor hasta con sí. primaria, sí. secundaria, no sé, pero para efectos del área de fiscalización yo creo que sí ha habido eh, esa profesionalización por parte de los, de los auditores, Ah, también eh, constantemente se están dando cursos, entonces creo que ya, ya, ya, ya no estamos en esa, eh, en esa de que, que si quieres apégate, ¿no? Es lo que yo les comentaba antes de que, de que usted llegara, que ya, ya no es así de que salgan como tortillas, ¿no? no aquí. ya, ya la Se la nos congeló. La... Se nos congeló, mi estimado Pepe, pero tiene razón, ¿eh? Fíjate que, eh, pues, hasta el mismo San también, ya empieza a, a... A ver, Normita, como que te oímos como fantasma, como que vienes y vas, vienes y vas. No, pues, yo creo que ya la perdimos, ¿verdad? Pero, mi estimado Pepe, yo creo que sí se han ido mejorando. Ahorita hablamos de la tecnología también ha ido mejorando. Creo que no como sí, que quisiera... porque hay una irregularidad de tecnología. ¿A, a se no, no, no se da cuenta, de, cuenta que, es, que no, la señal. Que, que, que, que Lamentablemente la señal está como media cortada, creo que ya se nos fue. Bueno, ya se fue. La, la, la visa de Don Eusai ya está regresando, mi estimada Norma. Perfecto, Normita, ya nos escuchas porque te perdimos justo cuando ibas empezando. Justo cuando ibas empezando, sí, pero. Maestra, desde el, el principio del semestre no le, no le escuchamos <risa> la, la clase. Ya, listo. Ya, listo, pero, okay. perdón, este, esto de la tecnología. ¿En qué nos quedamos desde el inicio, verdad? En que Adán y Eva. Adán y Eva, sí, exactamente. Ahí nos quedamos. No, no, no. Eh, <risa> no, en que le decía que ya no es este como antes, ¿no? Que se emitían, a ver, a ver qué salía, a ver qué detectábamos. No, actualmente ya es porque ya hay una irregularidad realmente detectada, un poquito rojo que es que, que hace que, que se emita, ya no es así de que, ah, bueno, voy a, voy a ver, a ver qué encuentro, no, ya es porque se observa que puede haber un costo-beneficio, porque pues también, este, pues, como yo les decía al inicio, ¿no? Eh, se, mide, se mide por metas, o sea, los auditores se miden por metas, entonces no es nada más de que, ah, yo emito y ya, a ver qué pasa, no, no, no. este Y también les comentaba que... Se mide tanto de forma cualitativa como cuantit cuantitativamente, entonces ha mejorado, ha mejorado esas mande. Tengo una duda, eh, maestra Norma, y mi duda es, ¿por qué el IMSS actúa? Yo la verdad no he visto autoridad tan rápida, ¿no? Eh, debo decir que en eso sí, me tocó cuando yo entré a trabajar, trabajaba en una empresa de básculas que se dedica a comercializar básculas de una marca ahí famosilla, y recuerdo que a este cuate le, le fincaron por ahí un crédito del IMSS. La cosa es que yo estaba yo trabajando y llegó un monito y me alzó, me alzó el, este, mi, mi, mi monitor y me quedo así, volteé al contador y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice el contador, ah, es que están este, evaluando los, las cosas, cuánto cuesta, ¿no? Le digo, ¿y por qué? No, es que se nos pasó el IMSS, ¿no? Y, y ya nos están este, revisando porque una posible auditoría y etcétera, ¿no? En ese entonces, le estoy hablando del 2007, 2007, 2008, y vi que, o, o supe que, que la autoridad, en ese caso el IMSS, actúa rapidísimo. O sea, es, no se esperan ya cuando tú no pagas la línea ya están al otro día tocando la puerta. No que hay otro día, al minuto uno, ya están. tocando. El... Ah. ¿Por qué esa agilidad, a diferencia, tal vez, de, por ejemplo, el servicio de administración tributaria, que no son tan rápidos? ¿Por qué, ¿Por qué el IMSS? Eh, si alguien me dice, oye, no tengo dinero, pago impuestos, no, no, no puedo pagar los dos, o pago impuestos o pago IMSS, ¿cuál pago? Yo le digo IMSS, porque esos cuatro actúan a la brevedad. ¿Por qué el IMSS sí y por qué el SAT no? Por ejemplo. Yo creo que es la eficiencia de cobranza, ahí sí el, son las áreas de cobranza. Eh, es que es muy rápido, o sea, ahora, inmediatamente te das cuenta de que no hicieron el pago el 17 o el día diávit que corresponda. Entonces, de inmediato lo emiten, pero estas son las áreas de cobranza. Ahí, pues, la verdad, este, pues, yo considero que es por, por el hecho de que inmediatamente te das cuenta de que no pagaron y van y ya están los los, ejecu o los ejecutores, son los que se encargan de ello. Entonces, pues, ya tienen hasta cada uno su sector y ya saben, este patrón no, no pagó tal fecha y luego, luego van. O sea, ya hasta los conocen, ¿no? Definitivamente ya hasta los conocen. Entonces, yo creo que esa es la eficiencia que tiene. No sabría así si, a ciencia cierta qué sistema maneja el área de cobranza para poder detectar inmediatamente. Pero sí, de que, que se da, se da, lo sé. <risa> sí, sí. Por aquí los saludos de las redes sociales, en mi estimada norma, nos dice Mac Rom. Es una auditoría directa del IMSS a una empresa. Hay algunos puntos importantes. Los socios daban facturas como prestadoras de servicio y el IMSS... Quiere integrar estos pagos al salario base y cotización para que la empresa pague diferencias. ¿Es correcto? Son socios. Son socios y eh, ahí es ver eh, que realmente haya la subordinación. Entonces, lo que comentábamos hace un rato, sí, sí. O sea, es una forma de desplazar un, un pago al, al, al socio, ¿no? Entonces, sí. Ya obviamente, ya, eh, él eh, ya se encargará de defenderse, tendrá sus 20 días de levantamiento de la última parcial para poder presentar sus pruebas, ¿no? Y a lo mejor acreditar que efectivamente no es un trabajador, pero de entrada, sí. sí ya sí, se sí, lo Almazán, mentor empresarial, nos, nos pregunta, licenciada Norma, agradezco su atención, mis preguntas no son en contra suya. No, no, no, lo, lo decimos mi estimado <risa> Almazán, mentor empresarial, ¿Por qué? Bueno, pues ella trabaja en un área del IMSS y, y por supuesto no, y, y de hecho le tocaste la pregunta que tal vez es de su área, entonces puede responder pues no puede responder como, como tal, ¿no? Dice, consulta sobre la informalidad, ¿para cuándo el instituto realmente se pondrá a trabajar para poner piso parejo? Pues yo creo que trabajando está, aquí el tema es que pues lo que mencionábamos, realmente no hay la capacidad suficiente, ¿qué más quisiera o, o qué más quisiera el Instituto poder emitir actos a todas las empresas que están mal, ¿no? o, a todo, o atender todas las denuncias de trabajadores? Sin embargo, pues eh, está, está castigada esta situación, derivado de todo, principalmente por la, en este momento por la pandemia. Entonces, eh, ¿Qué más quisiéramos? Que sí se pudiera, pero para ello también están las áreas que atienden las denuncias. Entonces, si yo trabajador no me tienen registrado, este, lo puedes hacer hasta por internet, por correo electrónico y, y, y meter tu denuncia y se le da el seguimiento, pero también ahí pues el propio trabajador, a lo mejor por miedo, a lo mejor por lo que sea, eh, muchas veces no, no hace conocimiento al instituto. Entonces, si, si ellos que están ahí no, no, no lo hacen, es muy difícil que el instituto eh, se dé cuenta, ¿no? Con los que sí están eh, registrados, pues bueno, ahí ya es otra situación, pero con los que no, pues ahí tiene que ser el, el propio trabajador. Y puede ser hasta anónima la denuncia, ¿eh? Ahí, este, ahí, de verdad, y sí se maneja de forma anónima. Yo estuve un tiempo en... En el área de denuncias, y sí, o sea, se atiende al trabajador y no se da a conocer al patrón. ¿Por qué? Por represalias y por todo lo que pueda pasar. A menos que él diga, ¿sabes qué? No, no me importa que diga mi nombre. Pero si él lo pide anónimo, se maneja anónimo. Okay. Gracias, en sí. cuestión de auditoría, a mí me tocó una mala experiencia directa de haber denunciado a un mal patrón que tenía a sus trabajadores registrados con el salario mínimo. Levantamos la denuncia, dijimos que patronera, nunca, ni, nunca nos hicieron caso. Y eso sí, no hablo me dijo, de una a este. ciudad pequeña, que ¿eh? hubiera sido Ciudad de México, pues te entiendo. No, era una ciudad pequeña donde ni que fueran tantos auditores y ni que fueran tantas empresas. Era una empresa reconocida, una empresa grande, importante. No, nunca nos hicieron caso. Pero a lo mejor no sé, bueno, no sé si haya sido directamente en la subdelegación o ¿no? a lo mejor sí, ¿cómo pudo, no? se, pudo, se pudo haber hecho de otra manera. Hay muchas formas, ¿no? A lo mejor en la propia Contraloría Interna, no sé, o sea, buscando que... Se me ocurrió Hasta después se me ocurrió tener que venir al, al órgano interno de control. Ajá, claro, claro, para darle el seguimiento, ¿no? Digo, desafortunadamente, pues, fue una mala experiencia, pero, pero sí... Eh, pues sí se le da el seguimiento, ¿no? Sobre todo cuando son estos casos que ya vienen derivados de, de auditoría, de control interna o de un juicio. Sí. Ahí sí les da miedo, ¿no? No Qué es, idea, me da caso, ¿verdad? No, no, eso dicen. Ah. Oiga, mande. ¿Qué me dice de auditoría a patrones de la construcción? Ah. Los auditores de la construcción son los más odiados. Ah, ¿Por qué? Porque esa mala reputación? No, no, no Porque Para nada que... más buscan el moche Ah, no sé, ahí sí este... Quisiera romper ese paradigma porque ah. desgraciadamente todos los amigos constructores le tienen pavor al artículo 18 del reglamento que ya por ahí hay algunas jurisprudencias, no sé si mi, sí. mi amigo maestro Efraín conozca alguna de, que habla acerca de la inaplicabilidad del artículo 18 de la Constitución. Ya por ahí me enteré que hubo una contrapropuesta. Pero todos los amigos de la Constitución, esa es la queja, ¿no? Porque incluso entre, entre ellos mismos se ponen, se ponen el pie. A los subcontratistas, por ejemplo, les hacen un Fondo de, un fondo de garantía, de garantía. obligan al subcontratista a que vaya a auditoría a ponerse de apechito para que les den una carta de cumplimiento que para ellos no existe. No existe a menos de que yo me autocorrija. Uh -huh. Y le dicen subcontratista que tiene dos o tres trabajadores: Licenciado, ¿qué me voy a autocorregir? Si tú eres el que me hace la nómina. Imagínate. Nada más aplicar correctamente lo que marca el propio reglamento de construcción, ¿no? Lo, eh, que esté en timbrada, que perdón, que esté nominada la. No nominada la nómina, ¿se escucha? Medio, medio, raro, eh. medio raro, medio raro, pero que esté nominada o referenciada la obra, el pago del SUA que esté referenciado. O sea, yo creo que todos esos son elementos. Que ayudan a que pues se pueda identificar que efectivamente estos trabajadores estuvieron en esa obra. Yo sé que en la práctica es muy complicado porque puedes mover a un trabajador ¿no? y tenerlo en diferentes obras. El mismo Pero, día. ¿no? El mismo día, claro, claro, el mismo día puedes tenerlo en diferentes obras. Sin embargo, pues no el, el IMSS no lo, no lo ve así. Y pues no lo permite, ¿no? De hecho, porque ¿cómo, ¿cómo se puede identificar qué fue de esa obra? Pues solamente pagando a lo mejor es, esos dos días, tres días con esa obra, otros tres días con la otra obra. Sin embargo, pues sí, sí, así. Eh, yo sé que la construcción creo que es un tema muy, eh, pues, no sé cómo decirlo, pero sí es especial. Es especial su, exactamente. Su tratamiento es especial. Entonces, eh, Sí, muchas veces los propios contratistas o los, o los sí, pues sobre todo los contratistas principales para liberar ese fondo de garantía porque se, pues, ¿qué buscan ellos? También que no se les genere esa responsabilidad solidaria, ¿no? Ajá. Por eh, supuesta, o por esa supuesta mano de obra que se, que se realizó. Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues también es una manera de decir, bueno, ok, tú no te corriges, pues yo no te libero. ¿no? Y lo manejan en sus contratos y es un acuerdo de voluntades, entonces está ahí. Sí, claro, claro, sí, ahí entre sí. ellos, ¿no? Así, ahí ahí sí ellos para no puede hacer nada. Ah, claro. Sí, porque claro, es un acuerdo ahí. privado. Pues, si el maestro, si el maestro, sí. si el maestro Efraín me obliga a tener que conseguir un documento que no existe. Sí, y no ¿eh? sí, Exacto, es <risa> problema mío. Por eso sí si es, muchachos, estamos rompiendo paradigmas. Acostúmbrense en sus contratos de obra, no se dejen que despinquen ese fondo de garantía. Simplemente con su opinión de cumplimiento, si tú ves que estás pagando oportunamente tus cuotas, ya será bronca del IMSS revisarte a ver si efectivamente las estás pagando bien. Pero el que te contrató no tiene por qué meterse en donde no debe. Ni exigir. Estoy de acuerdo, me quedo maestro Pepe, porque... Eh, bien, bien señalan el acuerdo de voluntades, ¿no? entonces yo me estoy comprometiendo a entregar un documento pero el documento no existe porque si existiese ese documento en el cual el instituto señalara que mis obligaciones están debidamente cumplidas pues cuando él quiera ejercer sus, sus facultades de comprobación pues yo le voy a sacar el, el oficio le voy a decir, tú dijiste que yo había cumplido, entonces obvio el instituto no va a a emitir una respuesta en ese sentido, ¿no? No va a existir. Entonces, y, y, y creo que uno de los fundamentos que pudiera ayudar en este tema, si, si, si lo consideras también querido Pepe y Norma y Toño, es que el propio reglamento de la construcción establece ahí un límite de responsabilidad cuando existe un contrato a, de precio de obra, a, un contrato de obra a precio alzado. Señala, el propietario de la obra se le libera si tiene contrato de obra a precio alzado eh, con un contratista o con un subcontratista, etcétera. ¿no? Entonces, por ahí podemos ir estableciendo precisamente que esta posibilidad pues, no, no se va a dar. La opinión de cumplimiento también es importante porque ahí señalaría, bueno, pues, no hay un adeudo de cuotas al Seguro Social. Y tercero, si van a ejercer una, un ejercicio de facultades de comprobación, pues van a ir directamente con el que registró la obra o con el que tiene a su cargo el desarrollo de la obra, ¿no? Y entonces una responsabilidad solidaria hacia los, de, hacia los demás, pues es desde mi perspectiva, poco probable, no es porque no se pueda realizar, pero creo que si se identifica bien o la persona, en este caso el constructor, eh, cumple con sus obligaciones de dar de alta la obra, avisar de los trabajadores, pagar su suba, avisar del término de la obra, Creo que vamos centralizando más eh, eh, quién es el obligado, ¿no? Sobre todo lo que observamos desde el punto de vista jurídico cuando hablamos de la industria de la construcción es eh, la opción eh, que tiene el instituto o aplicar el artículo 18 o aplicar el artículo 12 A. Y digo opción porque al final si yo le demuestro que cumplí con todas mis obligaciones en materia de obra, me tienes que aplicar el 12A. No hay opción de que me apliques el 18. El 18 como comienza la redacción desde la interpretación que le damos, es el patrón cuando no haya cumplido con sus obligaciones en materia de la construcción. Entonces, si yo cumplí con mis obligaciones ya desde ese apartado, yo no me aplica el 18, me tengo que ir al artículo 12 y pues la maravilla que tiene el artículo 12 no el instituto tiene ahí un plazo especial Gracias. y bueno pues ya veremos si se da o no se da en ese plazo para poder entrar ya a los medios de defensa pero ya vemos ahí eh, efectivamente que como empresarios a veces prometemos algo que no vamos a poder cumplir no y después qué pasa con ese fondo de garantía pues tú te comprometiste a que si te veías este documento, yo te lo entregaba. Como no me lo traes, adiós al fondo de garantía. Y luego cuando uno hace las cuentas como con este, si estuviera me quedo paradigmático Martín, ya ver la parte financiera de si el proyecto de la obra dejó o no recursos económicos. Decimos, sí dejó recursos económicos, pero no los tenemos nosotros. Los tiene el cliente con el descuento del fondo de garantía, ¿no? Y entonces, allá quedaron las utilidades y vaya que es algo interesante ahí con el tema de la construcción bastante, bastante interesante. adelante sí, Toño. Es especial. Bueno, voy aquí con, obviamente, con los saludos de, la, de las redes sociales. Déjenme ver dónde me quedé aquí. Mi estimado César Martínez una vez nos dice, hey, yo también me quiero subir. Bienvenido, mi estimado Pepe Soto. Pues, César, ¿qué estás esperando? Lo hubieras dicho y te hubieran mandado el enlace para que estuvieras aquí con nosotros. Ajá. Ya dijo en el próximo Rompiendo Paradigmas Aparte del invitado, subimos a César porque César se quiere subir aquí con nosotros. ¿no? Ya, ya está dicho. Decimos, Saúl Castro Vázquez le manda saludos a mi estimado Pepe Soto. Juventino Berrones, saludos a Pepe. Dice por aquí César Martínez Navedo: Pepe, la maestra no es de tus tiempos. Ella no conoció a Dani y Eva. O sea, no, espérate, espérate, espérate. Ah, que no te he dicho, Norma, pero el, te, te enseñaron en, en, seguramente Ajá. en la secundaria que el Big Bang fue el inicio del universo. Ajá. Antes del vital, ya Pepe Soto ya estaba, ¿no? Ya, además, lo flashó, ¿no? Lo flashó. Ah. Pepe Soto ya existía desde hace, desde hace muchísimo tiempo, él dio de alta a Chabelo, ¿no? eh, ah. por ejemplo, él fue una de las personas que, que dio el registro patronal en ese entonces, ¿no? Eh, Yo le di un registro patronal a la reina Isabel. ¿no? Cristóbal Colón, hay otra vez uno, por ahí una imagen donde está Cristóbal Colón llegando, y atrás, atrás, se ve la cara de Pepe Soto. De la cara de... pues, entrando aquí a América y, y, y bueno, conocimos, ojo Pepe Soto no conoció a América América conoció a Pepe bueno, Soto la... <risa> le decíamos a, a un compañero, le decíamos a tono de broma, ¿eh? porque yo duró años años en el instituto, le decíamos él censó la obra de las pirámides de Teotihuacán ¿No? ah, las de Egipto ¿Sí? las la de Egipto <risa> no, las de Egipto, no, pues, con eso te, te, te digo todo por aquí Juventino Errones nos dice la rapidez del INSS para cobrar yo creo que es porque está dejando de hacer pagos que es totalmente comprobatorio y en el SAT es más rollo que te demuestre, por ejemplo. Norma Cortés Moreno, que ha estado aquí con nosotros y es parte de la familia Census, nos dice buenas noches maestros, como bien dice la maestra Norma, el departamento de cobranza que en mi opinión aún tiene procedimiento eh, un poco anteriores con oficios enormes, está muy bien estructurado y se rige por metas, luego entonces aplicando de manera inmediata la cobranza y la ejecución del acreditamiento de la garantía, tendría que suceder prácticamente en el mismo mes y antes que se actualice el INPC, por ejemplo. Por aquí eh, nos manda saludos, obviamente, Norma. Eh, mi estimado Saúl Castro pregunta, ¿por qué no está Enrique Corona? Nosotros también, creo que este, pues, se pasó de aguacates el día de hoy y bueno, pues, no pudo conectarse por ahí. no Tiene por ahí bastante chama ¿no? Entonces, el día de hoy nos dijo que sí, no lo íbamos a ver. Por aquí, Saúl Castro pregunta: ¿Cómo sugiere comprobar la materialidad de la procedencia del pago de sueldos y salarios? Bueno, pues yo desde ahí, con las transferencias, con los contratos laborales, con las listas de asistencia, con el reloj checador, con la. Un sinfín de. de, de, de, de con, con fotografías, ¿no? O ¿Así sea, si es con videos ahí de la, de la gente, ¿no? <risa> Digo. Que ese es otro tema también que revisa el IMSS, ¿no? El, en el artículo 17, segundo párrafo, este, efectiva verificar que efectivamente sea eh, trabajador o, o, sí, trabajador, ¿no? Que tenga derecho a las prestaciones, también es eso, o sea, no también, no nada más es registrar, sino mm. identificar que efectivamente sea un trabajador que tenga ese derecho. Y con, claro que, que, con esa materialidad se da el el, o se identifica que efectivamente sí es un trabajador. Claro, ¿no? Están las listas de asistencia, los contratos laborales, este, el organigrama también importante en algunos casos, este, y bueno, una serie de, de cosas. Lo que dije es control interno. Al final todo se basa ahí, en el control interno. En el control interno. O, pues estás del otro lado, ¿no? Eh, por aquí nos manda Rosario García, nos mandó 50, 50 estrellas. Muchas gracias, Rosario García, nos ayudas a generar contenido. Y bueno, pues tus estrellas se vuelven sus coins, que los puedes cambiar, obviamente, por lo que tenemos. Por aquí, Saúl Castro dice, si un trabajador lo despide injustificadamente, eh, se va a juicio y durante ah, o antes de la resolución favorable fallece, ¿se le retiene ICR en lo que pudo ser base? No, no entendí ahí, Pepe, tú que lo... Sí, sin ningún problema. Pues ya está ya está morido, de todas formas, sí. pues, tiene que pagar el impuesto, ¿no? Sí, claro. Y el hecho de que haya fallecido, pues no, no es ameritable que no lo pague, ¿no? Pues al final tiene que, hasta, sí, pues estando vivo pagamos impuestos, mismo pues, no, estimado Pepe. Claro, pero, pero, hablemos, ahí, pues, ahí la... hay que nada más cuidar la, la parte de las exenciones, ¿no? Por pagos por separaciones y todo lo que marca el 93 en términos de exención, pues para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Porque es un ingreso, pues, del trabajador. Que lo vaya a recibir algún beneficiario, como puede ser su viuda, su viudo, sus hijos, etcétera, es otra cosa quien lo recibe. Pero al final, al, al, el, el monto que en su caso pudiera corresponder, pues nada más habría que aplicarle. En su caso, considero yo, las este, retenciones correspondientes, nada más ahí. Eh, en ese tema para, para aportarlo. Y en el tema de la materialidad que, que compartía, yo adicionaría pues, la, lo fundamental de una relación de trabajo que bien, bien lo, siempre lo ha compartido el maestro Pepe, no la subordinación que es la parte de mando y el deber de obediencia, donde están las órdenes y el cumplimiento. Ahí está más que nada ya la subordinación, y por lo tanto, pues la aplicación de, de la obligación de tener que inscribirlo, de registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es, es, es la clave, ¿no? Lo, lo fundamental para un registro, la subordinación. ¿Y cómo la observas? A partir de las órdenes y, y la obediencia, ¿no? Entonces, ¿qué órdenes está ejecutando? ¿Dónde las ejecutó? ¿Cómo las ejecutó? ¿Y a favor de quién? Claro, nada más ahí, y, y Efra, para, para sumar a tu comentario la descripción de puestos y el perfil de puestos también que tienen que tener obviamente las empresas para en la descripción, bueno, pues ahí también menciona quién está arriba de ti, no de quién recibes órdenes y qué vas a ejecutar y qué describe, qué es lo que vas a realizar dentro del, del, del, del área laboral. Ayudaría muchísimo eso que señalas, ayudaría muchísimo para enlazar y cerrar con broche lo que es la materialidad. Interesante el cuestionamiento de Saúl Castro, precisamente. Qué bueno. Y, adelante, exacto. Adelante. y bueno, pues mis estimados paradigmáticos, vamos llegando ya casi una hora y media aquí hablando y bueno, que Norma nos está regalando su apreciable, apreciable tiempo. Muchas gracias, Norma, por, por estar con nosotros. Y bueno, pues les voy pasando las, las eh, en este caso el micrófono, para que nos vayamos despidiendo de todas las personas que estuvieron el día de hoy, casi 60 personas conectadas. Bueno, pues... Muchas gracias por estarnos escuchando en esta frecuencia, en sus capacitación. Y me estimó Pepe, adelante, te doy la palabra, por favor, que fuiste el último en llegar. Sí, bueno, yo tengo justificación a mi, a mi llegada tarde. No pierdo el bono de puntualidad, porque está justificado. <risa> Estaba yo impartiendo mi, mi curso del día de hoy. Mañana tengo otro curso. Y el próximo sábado, el viernes, me, me va a tocar descanso de, de cursos pero estamos ahí ocupados y atendiendo toda esta problemática a la que agradezco mucho, Normita, discúlpeme por haber llegado tarde, me hubiera gustado estar desde un principio, darle la bienvenida a nuestra casa, nuestra casa que es Familia Census, para poder platicar con la gente acerca de esta noble, queridísima y estimadísima institución. Te amo, Eames, no desaparezcas nunca, porque gracias a ti di, di el curso de hoy Ajá, claro. Y gracias por permitirnos, Normita, robarle unos momentos de su tiempo. Un abrazo y espero que no sea la última. No, al contrario. Mi encima de la el micrófono por favor. Muchísimas gracias nuestra Norma por todo lo que nos compartiste, toda tu información que nos eh, entregaste. Pues la verdad que eh, sin duda será de utilidad para cada uno de los paradigmáticos. Nos abriste la visión sobre todo lo que hay que estar ahí al pendiente y bueno, que al final también el instituto está utilizando toda la tecnología para poder hacer todo tipo de cruces, ¿no? Entonces, estos puntos que nos señalaba sobre la prueba global, sobre los temas ahí interesantes con los salarios y cuidado con los capitales, creo que va a ser, eh, es muy interesante para ellos, ¿no? Entonces, pues, te agradezco infinitamente y a nuestros queridos paradigmáticos los invitamos para el próximo Rompiendo Paradigmas que va a ser el aniversario, si no me equivoco, ya Toño ampliará ahí más el tema y el detalle para la siguiente semana. Un gusto, un abrazo, mi querido Pepe. Abrazo, querida Normita, y el Toño. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Y antes, y antes de, de irnos o despedirnos, mi estimada Norma, nos pregunta por aquí el mazano mentor empresarial. Maestra Norma, ¿alguna recomendación de atender sobre el tema de asimilados a salarios? Ok, bueno, es que asimilados también es otro tema aparte, porque es una figura que se ha ocupado para efectos de evadir. Entonces, ahí es efectivamente checar que sí sean asimilados, que sí no haya esa subordinación o deber de, de obediencia. Entonces, ahí es importante eso, ¿no? Porque dan de alta a los trabajadores cuando efectivamente son trabajadores y los y los dan de alta como asimilados. Bueno, no de alta, les pagan como asimilados o los o timbran los recibos como asimilados. Entonces, eso es importante ver, identificar que efectivamente no haya deber de obediencia, bueno, de, de mando y de obediencia. Sí, claro. Como siempre, coordinación. Si alguien camina como pato y lo disfrazan de gallina, pero hace cuac, pues es pato. O sea, por más Así que le es. que pongas plumas de gallina, pues no, porque no hace como gallina, no pone huevos de gallina, pone huevos de pato, entonces sí es pato, ¿no? Digo, ¿cuál sería la recomendación? No vistas de gallina lo que es pato. Exactamente. Lo que es pato, pato, lo que es gallina, gallina, ¿no? Nada más. De, no no, no no este profundo, no hay que profundizar mucho uh -huh. por aquí nos manda César Martínez eh, saludos desde pues, obviamente allá Culichi Tong. Eh, dice por aquí en eh, juventino las escuelas usan mucho las figuras de asimilado con ah. los animales vamos a decir sí sí seguramente eh, visten de gallina eh, bueno cuando son patos y pues uh -huh. ya les caerán hormita no con todo el ejército. <risa> <risa> ya les caímos no ya nos encontramos y concatenada eh sad Infonavi, todo órale. No, no es cierto. Ya, ya, no, no, no es fácil, mi estimada Normita. No, no, no, no es cierto. Muchas gracias por haber estado en este programa de Rompiendo Paradigmas, gracias, tienes una luz impresionante, ya viste, viste tus fans creo que nos levantaron el rating el día de hoy, ¿no? Entonces, muchos fans ahí aventándote flores y, y bueno, mandándote saludos, que seguramente, pues, obviamente los mereces, ¿no? Y por parte de Jesús Capacitación, muchas gracias por haber otorgado... Pues este tiempo eh, para, para charlarlo, si bien eh, mencionas como norma eh, hoy en día Valencia, pero pues al final, eh, digo, el tema va relacionado con un tanto lo que haces día a día. Muchas gracias por regalarnos pues este tiempo, platicar un rato con nosotros, romper paradigmas que al final, eh, al cabo, es este programa. Y bueno, pues algunas últimas palabras, mi estimado. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, yo los admiro a todos, pero en especial, y ya lo dije al principio al maestro Pepe Soto, que hace desde mis tiempos de universidad, <risa> yo lo he seguido, entonces de verdad yo eh, infinitamente agradecida, es un honor el estar con ustedes y aprendiendo de ustedes, porque aquí es, todos estamos aprendiendo, ¿no? De todos. Entonces, gracias. muchas gracias por la invitación, les agradezco infinitamente. No, gracias a ti. Y a me todos me... los que tuvieron y las flores, ni yo me la creo, ¿eh? Me voy a sentirla muy, muy. <risa> no eres, no eres, mi estimada Norma. Y, y mi estimado Pepe, pues ya lo dijo, digo, ¿qué podemos decir? No, eres tan, tan, tan, tan atrás, tan atrás, tan atrás. <risa> mi estimado hermano, te mando un, un gran, gran abrazo. Gracias, Efraín. Norma, muchas gracias. Te mando también un abrazo. Y bueno, pues a nombre de Martín Rojas Tamayo, a nombre de Enrique, que el día de hoy no pudieron estar con nosotros, también les mandamos un gran, gran abrazo desde donde nos estén escuchando en toda la República Mexicana, y bueno, pues también a nuestros amigos de Colombia, el Perú, y en otras localidades que a veces por ahí, este, no, nos comentan. Eh, nada más un comentario, fíjense que Census Capacitación ahorita anda buscando en cuestiones de contabilidad, entonces subimos la vacante y nos llegaron algunas curriculares del país de Colombia, ¿No? Y me decía, una chica, a ver, este, nos llegó esta curricular, le digo, oye, ya te fijaste que está en, en, en es de otro país, ¿no? Me dice, ah, caray, Me dice, pero ¿por qué? Pues que al final nos están siguiendo en, en esta, en, en su capacitación, y bueno, pues, da, eh, obviamente mandan su currícula pensando que estamos de, de aquel lado, en ese, en ese lugar, ¿no? Pero bueno, pues a toda la gente que estuvo conectada el día de hoy, muchas gracias, nos vemos el próximo, el próximo miércoles, no es el segundo, es el tercer aniversario de Rompiendo Paradigmas. Ya cumpliríamos o cumplimos tres años, tres años eh, eh, al aire, 2019, 2020, 2021. Y bueno, pues obviamente se cierra con este 2022, el tercer aniversario. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, nueve de la noche. No se lo pierdan. Hasta la próxima. ¡Vámonos!